y prosperidad que puede llegar a advertir un individuo, una familia, una sociedad o como en este caso una nación entera. Cuando sus miembros y gobernantes deciden actuar en integridad delante de Dios. La historia nos presenta suficientes ejemplos de verdaderos imperios que fueron reducidos a polvo no tanto por el surgimiento de enemigos más fuertes, sino por el desmoronamiento de lo que representa la estructura de una sociedad, sus valores, sus principios y su riqueza espiritual. Asa fue un rey de Judá, quien no solamente se preocupó por buscar a Dios, sino que dirigió a su pueblo a obedecer todos sus mandamientos como requisito esencial para disfrutar de prosperidad familiar y tranquilidad social. Como consecuencia, obtuvo paz para su pueblo. Esa paz verdadera que genera seguridad, prosperidad, riqueza, crecimiento y bendición, esa que solo Dios puede dar, es la que necesita nuestra amada tierra y la que Dios va a derramar sobre su vida y su familia. Si hoy decidimos volver a nuestros volver nuestros ojos a él. El primer síntoma de una nación afectada y en crisis es el debilitamiento de la estructura familiar cuyos efectos manifiestan en la sociedad en forma de injusticia, corrupción y violencia, lo cual pronto debilita hasta la nación más próspera, perdiendo su fuerza, su poder y su esplendor. Dios siempre se ha preocupado por el mundo por restaurar a cada pueblo, a cada individuo, a través del tiempo ha mostrado un plan para rescatarlo, haciendo uso continuo de uno de sus maravillosos atribu atributos como es la misericordia, destacando su carácter amoroso y compasivo. Comencemos a traer paz a la tierra, trayendo la presencia del príncipe de paz al interior de nuestro hogar. Hablemos con Dios. Señor, cuánta misericordia tienes para con los seres humanos. Danos un corazón entendido para no desaprovechar tu abundancia y generosidad. Hoy asumo el compromiso de acercar mi familia a ti, para que seas tú, para que sea tu paz en medio de ella y entonces recibamos también tu bendición, tu prosperidad y tu respaldo incondicional. I am his will.